Hola y fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy Si me ven un poco lampareada, bueno, yo estaba bien dormida, o sea... Casi nunca he podido hacer siestas últimamente Y hoy sí estaba así cuando uh, me acosté Dije 5 minutos, 5 minutos Y me eché 40 minutos dormida Pero estaba súper súper dormida Y escuchaba que tocaban y que tocaban Y yo estuve así, yo dije No, yo no voy a abrir Yo estaba súper súper a gusto yo, no, no quiero Y tocaban y tocaban Y yo, oh, bueno Y ya bajó Y qué bueno que bajé Porque, pues no sé si ustedes vieron el video pasado Pero tenemos una nueva amiga Aquí estamos toda la familia paranormal Bueno, los gatos por ahí ya están destruyendo las sillas Aquí está Amy, aquí está Marie, aquí está nuestra nueva amiga que todavía no tiene un nombre. Si no han ido a ver el video pasado, les recomiendo que vayan y me digan, me sugieran qué nombre quieren ponerle. Voy a dejar que ustedes elijan el nombre de nuestros tres nuevos integrantes a la familia paranormal. Este es el primero, bueno, la primera porque es, eh, es niña, pero bueno, uh, se me ven todas ampareada Es porque literal los recibí, acomodé aquí, grabé unas historias de Instagram... Y me puse a grabar. Ok, así que el día de hoy, como les platiqué en el video pasado, eh, hice una nueva compra de objetos que sinceramente me hubiera gustado saber porque a este punto ya se publicó lo que es el primer video con ella y demás. Me hubiera gustado saber que pues si no lo trato bien, cosas raras van a pasar en mi casa y cosas así. O sea, fue lo que me llegaron un montón de mails así de que oye, trátalo súper bien y no sé qué. Entonces pues compré otros dos amigos que porque les gusta estar con de su misma especie pero compré otro igual a este y bueno ahorita vamos a ver así que bueno para seguir más de cerca todas las aventuras con ellos muñecas y demás aquí les van a estar apareciendo en mis redes sociales sobre todo en instagram que si hay alguna actualización como que así en cuestión de minutos pues ahí la voy a subir ok entonces bueno antes de empezar con este video, suscríbanse antes de comenzar, subimos 5 videos a la semana o 4 más o menos Y vamos a tener nuestra serie oficial con ellos para ver qué es lo que ocurre, los voy a activar, los voy a grabar por las noches, por el día, bla bla bla Entonces, pues bueno, vámonos directito a este video Ok, así que, no, bueno... Ay. Aquí tengo lo que son las cositas de ella Recuerden que vino con un platito, con un vasito Con un objeto misterioso que todavía no sé qué es Y bueno, um, aquí está Vamos a abrir esta que es la más pesada Ok, aquí tengo el cuchillo que no voy a mostrar Y tengo unos segundos que esto viene cerrado como si Lo fueran a abrir como en 300 años Pero esta caja está muy muy pesada entonces, eh, sí, sí había comprado uno de mayor tamaño. Ouch. Pero a ver, eh, vamos a abrirlo aquí, ni siquiera. No, es que está también... Ahí va, ahí va. Está también encerrado que me acabo de cortar con el cuchillo. Me hubieran dicho que esto necesitaba sacrificios de sangre para funcionar. Ok, si ustedes me preguntan, pero por qué... O sea, yo quiero hacer esta como una blind reaction que le dicen, o sea, así como... Mmm, primeras impresiones. Pero bueno, viene Duendes Mágicos. Vamos a ver que ni siquiera me acuerdo cómo es que se suponía que debía lucir esto. Pero bueno, les quiero recordar aquí que yo soy primeriza en todas estas situaciones. Entonces ustedes saben cómo tratarlos, eh, pues díganme en los comentarios o mándenme bien Instagram o mándenme un mail porque acepto sugerencias. Ok, viene con cositas. Ay, déjenme, me pongo aquí porque acabo de limpiar el tapete. Ok, así viene, lleno de... Ok, <ríe> esto está muy emocionante, bebé. Aquí están los gatillos, así como que ahora qué compro esta Karen tan rara. Ok, así viene la cajita. Dice duendes mágicos, trae como un duendecito, sí, aquí también. Y de atrás eh, viene así como agarrado. Y aquí dice beijit, creo que es el nombre de... Vamos a abrirlo, espero que no se caiga. Por Dios, ¿por qué no me hicieron con habilidades... Okay. Wow. Oh my God. ok, vamos a verlo <risa> um, No estoy muy segura si esto tendría que estar aquí mm, Creo que más bien escribieron la dirección y esto se les fue aquí Ok eh, ah, me mandaron yo creo un regalito que son como cositas de sirena ah, ¿Cómo se llaman esto? No me acuerdo, pero bueno, se agradece Trae oh, un llaverito de Kitty, no sé si es para ella o es para mí Trae una velita porque recuerden que estos elfos y trolls los vamos a tener que activar Y eh, creo que ella, si no me estoy equivocando también es niña Creo que ella también necesita una activación aparte, eh, o sea, diferente a la de los trolls. Ok, trae eso, trae... Um, es que no sé si estos regalitos son para mí o son para ella, porque pues es como una bebé. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿aquí qué trae? También trae como... Miren, es como un tenedor. ¿Lo logran ver? Tenedor... Y, um, ah, sí, me dijeron que iba a traer un cuarzo para la protección. Un cuarzo. ¡Ay! Vamos a meter... Oigan, sí me duele un montón. Me piqué horrible, horrible. No hagan cosas que no deben, ¿ok? Viene... Um, ok. Oh, aquí viene la... La... Trae un una plumita de gatito este, un mensajito, ahorita lo vamos a leer trae otro mensajito acá atrás o sea, trae dos y bueno, finalmente hacemos la revelación de lo que es nuestro esto es un elfo ella es un elfo está bonita la verdad es que ni siquiera me acordaba cómo era. Trae como... Miren, está rubiecita, Tiene unos dientitos de ahí picudillos. Uh, trae una mariposita aquí. Trae vestido como de primera comunión. ¿Ok? ¿Y aquí qué dice? Dice que se llama Brigitte. Ok, ella ya tiene nombre. Se llama Brigitte y dice... El nombre de Brigitte viene de la palabra bla bla bla que nos sugiere poder y autoridad y significa la más grande o la más venerada. Como sanador especialmente protege a las mujeres en el parto. acá okay, no estoy embarazada pero ok. Brigitte es además el espíritu de la felicidad. El día de su fiesta Invole es el primero de febrero. Uno de los mayores festivales celtas y que aún hoy se celebra. Brigitte se la asocia mágicamente con el fuego. Debes mantener una llama encendida para ella y conseguirás su protección. Yo me imagino que por eso viene con su velita. Ok, entonces vamos a dejar a Brigitte aquí. Y vamos a ver qué es lo que nos, nos están poniendo aquí en los mensajes. Me imagino que es como... Ok, este es... Eh... Esto es para activarlo. Esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Pero aquí básicamente dice, ellos no son muñequitos, ¿ok? Dice, ya que lo activas, se crea como un vínculo eh, y es que ahí que empiezas como a jugar, sentir, hacer cosas con él, etc. Ok, entonces esto lo vamos a hacer en el siguiente video para que estén pendientes. Y en el mensajito rosa, vamos a ver qué dice. A ver... ¡Ay! Y acá dice. Ok, es más como para activarlo. Activaciones, ok. Entonces esto lo vamos a leer en lo que es el siguiente video. Y ahora nos falta el otro paquetito, que este sí está un poquito más... No está pesado este. Espero que no necesite sacrificios de sangre, como lo que acabo de hacer ahorita. Y les digo, sinceramente no sé cómo sentirme a este punto. Yo sé que yo los pedí, yo los compré y sí, pero ya saben que a mí me encanta experimentar con estas cosas. Eh, la primer, cuando le enseñé a, todavía sin nombre, a mi hermana, fue así como de que ¿por qué traes eso a la casa? O sea, ¡stop it! Y muchas personas me mensajeron así de que yo no sé por qué te la pasas trayendo cosas a tu, a tu casa. Y yo así, perdón, ya me conocen, ¿verdad? Bueno, ok aquí dice frágil y frágil así más o menos venía envuelto lo que era nuestra sin nombre nuestra primera sin nombre um, ok, entonces ella la elfo, ella ya tiene nombre ok, aquí también trae un mensajito, ahorita lo vamos a leer ok, así viene uh se movió nuestro sin nombre, será porque siento de la energía de este otro ser? este no lo veo tan bonito oh. Ok. sé que no les debo de decir cosas malas y así pero Ok, él no trae, a diferencia de ella, pues él no trae su platito, ni su vasito, ni nada, entonces se alimentará igual. Trae unos guantes de boxeo, a lo que veo, tiene una nariz súper larga, los ojos negrisimísimos, con un destellito así como que en las orillas como, como, como amarillito, también viene despeinado. Tiene las orejas grandes y ya la tiene como más pequeñas. Y por atrás... Oh, tiene el pelo súper largo. Y tiene colita, miren. ¿Qué significará eso? Espero que a mi esto les guste. Ok, vamos a leer lo que es el mensajito. A ver qué nos dice por aquí. Ok, dice... Los trolls y su magia, cómo activarlo. Ok, dice acarice su cabeza y dale un nombre, un nombre que para ti represente mucho y que además te guste. Con mucha fe pídele lo que necesitas de él. Ok. No le pidas cosas malas porque él te puede causar graves problemas. Por alguna razón esta figura de singular belleza llegó a tus manos. Lo más probable es que él sea el que te eligió a ti. Y al parecer, él necesita un montón de cosas para todo esto, para su activación, o sea, va a ser un ritual de verdad conseguirlo. O sea, necesita de qué? Una vela blanca, alcohol alcanforado, no sé qué sea eso, un plato blanco y extendido, un recipiente hondo de cristal, incienso de laurel, cerillos de madera... Tierra de bosque, jardín o parque, agua de lluvia. Ay, no está lloviendo ahorita. Sal de grano, un poco de algodón, dulces, semillas. O sea, son muchas cosas. Entonces va a ser como un rollo activarlo, pero vamos a hacerlo, ¿ok? Y pues lo curioso es que les digo, no viene con su platito. ¿Podrá compartir con, con ella? No sé. Así que bueno, ella hasta ahorita, cuando yo estoy grabando este video, todavía no está decidido un nombre. Así que en este video pónganme qué nombre les gusta para él. Para y pues bueno, fantasmitas, vamos a aventurarnos ahora con estas figuras y pues vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con esto de la activación. Si, si es verdad que se mueven, que cumplen cosas y demás y que les tengo que dar comida y que sí se lo, sí se lo comen y demás cosas. Yo una experiencia que tuve, pero no fue con ellos, fue con... Decían que un duende andaba por ahí y se robaba cosas. Y me acuerdo un día que se me perdió una cartera así muy cañón. O no me acuerdo si fue a mí. O sea, eh, pero me dijeron así de que ponle dulces y te la van a regresar. Y efectivamente lo único que tenía a la mano eran era unos chicles. Y se los puse y ahí estaba la cartera y ya no estaban los chicles. Entonces yo sí creo en estas cosas. Así que bueno, si ustedes tienen, les digo, como algún consejo o algo así. Pues díganmelo, mándenmelo por DM o en comentarios, o mándenme un mail también. Espero que les guste Fantasmitas, y pues díganme qué otra cosa les gustaría que hiciera con ellos, cómo me recomiendan hacer estas cosas. Los quiero mucho, y nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos. Bye.